Hola amigos, bienvenidos a un video Hoy vamos a hablar sobre unas teorías chidas de... Miedo... Bueno, más o menos no son tanto así como de miedo Pero sí están uh, así como, como, como creepy y así Entonces, uh, qué mejor que estas fechas para hacer algo así, ¿no? Y... Um, ¿qué más? Ah sí, estas son como unas teorías random que quiero compartir y explicar con ustedes uh, No tienen mucho que ver entre ellas Esto es como una recopilación pequeña Uh, no es un iceberg, les digo que no están relacionadas, no llevan un orden, nada por el estilo, nomás es... Uh, es porque sí, y pues ya. Si les gusta podemos hacerlo más seguido o algo así, no sé. Dejen sus teorías y recomendaciones en los comentarios y tal vez haga más videos así con sus comentarios y esas movidas. Ok, primera teoría. Ya todos hemos escuchado sobre el Valle Inquietante, mejor conocido como un canibali es esa sensación como fea como turbia que dan ansias cuando ves algo tipo humanoide pero claramente es algo algo que no está bien es como con las figuras de cera o los robots con inteligencia artificial como sofía y esos y bueno permítanme salirme tantito del tema para los que tengan gatos Nunca se han preguntado, wow, yo nunca le enseñé a mi gato a cagar en arena. ¿Cómo es que desde que nace ya caga en su caja de arena? Es como si ya estuviera entrenado de nacimiento. Pues es eso, es a lo que llamamos instinto y es una clara prueba de la evolución de las especies, ¿no? Entonces, la teoría dice que... ¿Qué tal si esa sensación extraña e incómoda que tenemos cuando vemos algo que entra en el valle inquietante? Es porque en algún momento de la evolución humana hemos aprendido a estar al tiro de cosas que se ven humanas pero que no lo son. Y bueno, si te quieres poner científico y lógico, pues, pues sí, yo creo que es natural notar las diferencias. O sea, incluso entre nosotros es como cuando ves por primera vez a alguien con, no sé, con muchas pecas o con vitíligo a alguien extremadamente obeso O calvo O con parálisis cerebral O sea, lo que voy es que Nuestro instinto de supervivencia Nos hace extrañamente conscientes Sobre cosas poco comunes Pero Aún así es diferente, ¿saben? No, no se siente igual Ver a alguien diferente es como Casi una novedad Pero rápidamente te acostumbras, ¿no? Sabes que es un humano como tú y como yo Pero ¿Qué pasa con estas cosas que no lo son? Pero aparentan serlo, o sea porque es que son las que para algunos incomodan muchísimo más que algo natural. Viene de algún tipo de miedo, o será por simple instinto, es lo que no sé. Y o sea, lo que lo hace más raro y me pone en conflicto con la lógica es que a los animales no les pasa. O sea, los animales aceptan cosas que se parezcan a ellos mientras sea realista, y, y, o sea, eso significa que en algún momento de nuestra evolución, vivir de cosas que parecían casi humanas fue lo suficientemente ventajoso como para quedar impreso en nuestra genética. Y eso es donde yo digo, ¿de qué pitos estábamos tan asustados entonces? Siguiente teoría. El cosmonauta perdido. Cosmonauta, para aquellos que no lo sepan, es el nombre que se les da al equivalente ruso-soviético de los astronautas, o sea, es lo mismo, nomás que pues, de allá, ¿no? Y bueno, por si no lo sabían, supuestamente Yuri Gagarin fue no solo el primer cosmonauta en el espacio, sino el primer humano en el espacio, se supone. Pero si te, te pones a pensar, ir al espacio es algo muy cabrón, ¿eh? O sea, hace 100 años y pico apenas inventamos el avión. Menos de 60 años después de eso ya estábamos orbitando la Tierra. Al chile, el ser humano es cabrón, es chingón. Pero no es perfecto. Y mucho de lo que hemos logrado ha sido a base de prueba y error. Muchos logros perrones que tenemos costaron cientos y miles de experimentos antes de lograr resultados... Uh, presentables. Bueno, creo que ya saben a qué voy con esto, ¿no? Antes de mandar humanos, mandamos mosquitos de la fruta, perros, monos... Y no fue hasta entonces que por fin, una vez que vimos que todo chido, mandamos a un guay allá arriba. Que según la historia fue Yuri Gagarin. Entonces, esta teoría del cosmonauta perdido o cosmonauta fantasma, dice que Yuri Gagarin no fue el primer hombre en el espacio, sino fue otro cuya misión fue un fracaso y murió ya sea en órbita o en el regreso a la Tierra que en cuanto el programa espacial soviético se dio cuenta que la misión ya había fracasado y no había forma de traerlo de vuelta a salvo, cortaron por completo las comunicaciones y lo dejaron ahí arriba. A su suerte, completamente solo. Yo creo que eso es lo más solo que puede estar un ser humano y, pues, qué forma de morir, ¿no? Hay una ligera variación en esta teoría que dice que no solo fue uno, sino varios de estos cosmonautas perdidos y borrados de la historia por los soviéticos, uno de ellos siendo el piloto militar soviético Vladimir Ilyushin, quien se dice que sobrevivió y aterrizó fuera de curso en China, donde fue capturado por las autoridades y que el gobierno soviético censuró y cayó toda la información al respecto para evitar mala fama cuando la guerra fría estaba a todo lo que da. La muy poca evidencia que hay al respecto a estos casos es generalmente vista como inconclusa, y varios casos han sido confirmados como simples mitos o confusiones con casos en la Tierra. Por ejemplo, el de Valentín Bondarenko, quien fue, no, más bien iba a ser un cosmonauta, pero murió durante un entrenamiento aquí en la Tierra y su muerte sí fue tapada por el gobierno soviético. Esta teoría está circulando desde los 80s aproximadamente, pero. No ha habido ninguna evidencia concreta que confirme las teorías de los cosmonautas perdidos. Ilyushin, quien murió en el 2010, nunca dijo nada acerca de estos casos, pero pues, quién sabe. O sea, imagínate, tener la oportunidad de ir al espacio, pero que también sea lo último que hagas, que te abandonen allá arriba sin nada ni nadie. Bueno. Y la última teoría por el día de hoy: la teoría del cuello de botella de Gallán. Esta también es una teoría que tiene que ver con el espacio y básicamente trata de explicar por qué los humanos no tenemos contacto con extraterrestres. ¿Ustedes creen en los extraterrestres? A mí me gusta pensar que, que no estamos solos, se me hace muy improbable que estemos solos ya que pues, los ingredientes para la vida que conocemos están allá afuera en el espacio por todos lados, pero ¿por qué no conocemos otro planeta aparte del nuestro donde haya pasado eso, donde haya vida inteligente? Esto es algo que se llama la paradoja de Fermi que dice que hay una posibilidad incalculable de que exista otra tierra en el universo, pero no hay evidencia que respalde la existencia de vida extraterrestre. De ahí la contradicción, de ahí la paradoja. Entonces, esta teoría sale de ahí, de querer explicar esta paradoja. La teoría del cuello de botella de Gaian dice que básicamente la razón por la cual nunca hemos encontrado o sido contactados por alienígenas es porque todos están muertos. Cada especie allá afuera evolucionó para formar sociedades tan avanzadas al punto en el que crecieron y tomaron más allá de lo que su planeta podía aguantar y darles y se destruyeron a sí mismos. Así mismo, justo como lo estamos haciendo nosotros. Nadie sabe si alguna vez nosotros podremos ir a otros planetas a explorar lo que hay más allá del nuestro o ir a visitar sociedades más primitivas que la nuestra no porque no seamos capaces de llegar sino porque tal vez el tiempo nos gane y nos destruyamos a nosotros mismos antes de llegar a esos avances. Y tal vez, eso fue lo que les pasó a las demás civilizaciones, dejándonos, aparentemente, solos en nuestra galaxia. Y eso es todo lo que tengo por hoy para ustedes. Espero que les haya gustado. Este video tenía que haber salido uh, en octubre, pero soy retrasado. Bueno, si les gustó, ya saben, den like, sub. Son teorías que yo considero que dan miedo, o por lo menos a mí se hacen así. Yo sé que el miedo es subjetivo, pero bueno, a mí lo que más me da miedo en el mundo es el océano. Que, bueno, supongo que también la, la soledad o algo así, porque tal vez por eso subconscientemente escogí esas últimas dos teorías, o, o no sé. Bueno, si les gustó y quisieran ver más, porfas, dejen las teorías más perturbadoras que conozcan, y a lo mejor la pondré en un video. Gracias por ver, amigos, y... ¡Chao! ¡Lexu! Like ok, ahora sí, última teoría La teoría de la digestión inversa Todos saben que el ser humano come por la boca Y caga por el culo pero esta teoría se refiere a que si comes por el culo, se dice que vas a cagar por la boca.